El excelente miércoles mitad de semana, estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. No hay quien pare la violencia de género que se vive en Nuevo León. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer informó que en abril se reportaron 48 asesinatos. De esos, 17 fueron feminicidios. Ya hay personas que no tienen ni vergüenza. Se detectó un grupo de hackers que intentó esparcir un virus a través de mensajes de texto. Según ellos, distribuían un link con supuestos videos de la muerte de Devani Escobar. Mal y de malas, no hay agua en las presas de Nuevo León y el pronóstico del tiempo para los siguientes días es de mucho calor, de temperaturas muy altas. Además, 12 años tuvieron que pasar para que se dictara sentencia en contra de 18 integrantes del grupo delictivo Los Zetas. Todo por la masacre de migrantes ocurrida en San Fernando, esto en el año de 2010. Y Rusia continúa los bombardeos en Ucrania. El ejército ruso sigue su avance en la ciudad de Mariupol. Ahora asedían una planta siderúrgica en uno de los últimos bastiones que protegen los soldados ucranianos. Como ve, hay mucha información aquí en CiberTV Noticias Monterrey, pero ahora vamos a un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias Nayeli, hoy en los deportes hay mucha actividad y es que hay semifinal de Champions League y también la final de los Pumas en la Conca Champions. Perfecto Rafa, muchas gracias, ahora que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana, más adelante en los espectáculos, la chica que había bañado de cerveza, Carol G, ya pidió perdón, más adelante tenemos sus declaraciones en los espectáculos. Poncho, y viene un avance también al pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. días, gracias Nayeli, excelente miércoles para todos, como siempre un gusto poder saludarlo, ya mitad de semana y el ambiente caluroso aún va a continuar, la temperatura máxima para esta jornada se estima que esté alcanzando los 35 grados centígrados, el pronóstico de lluvia en un 15%, la humedad relativa en 67 y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero de igual manera una noche bastante calurosa, cálida, 30, 31 grados centígrados marcando el termómetro a las 22 horas, un cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia va a disminuir, esto en un 10% y la humedad relativa en 57%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos de este miércoles 4 de mayo, Día del Bombero. Nosotros vamos a enlazarnos con Marcial Pasarón, con lo último de seguridad en el estado. Marcial, bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar a dar a conocer esta información policiaca de las últimas horas aquí en Nuevo León. Primero, vamos a mostrarte estas imágenes. Un mes después de que su domicilio fue cateado por elementos de la Fiscalía de Estatal y también elementos federales, una mujer que, bueno, salió, fue liberada luego de unas investigaciones que se llevaron a cabo. Bueno, esta persona, Jessica Deyanira Jiménez Valderas, de 30 años de edad, fue ejecutada en su domicilio. Los delincuentes que llegaron hasta este lugar llegaron a bordo de una camioneta, descienden con armas largas, intentan entrar a este domicilio ubicado en la calle de Loma Blanca 230, en la colonia Lomas de San Miguel, el municipio de Guadalupe. Sin embargo, al no poder ingresar desde las ventanas, comienzan a dispararle a esta persona a quien asesinaron ahí en la sala de su domicilio. Jessica de Llanira, te repito falleció ahí en el interior de este domicilio, ubicado allá en el municipio de Guadalupe. Por otra parte, también en el mismo municipio, te vamos a dar a conocer esta información, en el cual eh, el señor John Adalberto Camacho López, de 35 años de edad, quien eh, purgó una pena por homicidio eh, y, sa y salió del penal de Apodaca en octubre del año 20, 20, eh, 2020. Quiero señalarte que en este sitio, en este domicilio, también llegan delincuentes armados y le disparan quitándole la vida del domicilio, fue ubicado en la calle Celso Flores y Roberto Quintanilla en la colonia La Victoria, ya en el municipio de Guadalupe por otra parte, también hubo otro ataque a balazos, pero en esta ocasión en el municipio de Apodaca, en la colonia Metroplex, sobre la calle de S. S2 en el domicilio marcado con el número 155 y la avenida Metroplex. En este lugar, eh, cinco jóvenes que se encontraban reunidos estaban realizando una carne asada afuera de este domicilio. Cuando llegan hasta este lugar, dos sujetos y desde un vehículo en movimiento accionan sus armas de fuego, eh, lesionando a Naún Ayala Ramírez y también a Efraín Buendía Rodríguez, de 27 años de edad, Ambos fueron trasladados graves al hospital universitario, donde se encuentran internados. Hasta el momento no hay personas detenidas. Todavía continúa la investigación en torno a este ataque. Te repito, ayer en el municipio de Apodaca. Ahora vamos también a otra agresión, pero en el municipio de García, en Nuevo León. En este sitio, una pareja que caminaba por la banqueta ahí de la calle Pino y Mineros, en la colonia Valle de las Grutas, eh, fueron atacados por un solitario gatillero que los sorprendió cuando iban pasando frente a este negocio de frituras. En este sitio fue, resultó lesionado Ángel López López, de 19 años de edad, y Devani Saucedo Cerna de 19 años también. Ambos auxiliados por el personal de protección civil del municipio de García y trasladados a un hospital con varias heridas de arma de fuego. El delincuente logró darse a la fuga, aunque hubo un fuerte operativo en esta zona, no se logró ubicar a esta, a este sujeto y ahora también allá en el municipio de guadalupe eh, bueno eh, hubo un intento de secuestro de una estudiante de preparatoria de la universidad autónoma de nuevo león esta joven eh, que, que bueno ella abordó un camión urbano en la colonia tres caminos eh, durante este eh, durante el recorrido hacia su escuela bueno una persona una mujer robusta de aproximadamente 35 años de edad comenzó a observarla, comenzó a hacer, realizar llamadas telefónicas según la versión de, de esta jovencita y al llegar hasta el cruce de la avenida Juárez y Lerdo de Tejada, ella primero se baja a esta mujer, pero cuando ella desciende del camión urbano ya la estaba esperando un sujeto también que traía cubrebocas. La sujeta del, del brazo, intentan subirla a un automóvil tipo Versa, pero... Eh, varios compañeros de esta joven que también se dirigían a la preparatoria número 8, la defienden comienzan a atacar a golpes a este sujeto y logran quitarle a su compañera, estos delincuentes se dan a la fuga y hasta el momento la policía ministerial pues no ha dado a conocer más detalles en torno a este intento de secuestro ahí eh, cerca de la preparatoria número 8 allá en la colonia Marte en el municipio de Guadalupe y por último eh, hubo una, bueno en este momento personal de protección civil la brigada Fénix se, tra se trasladó hasta el límite entre el estado de Nuevo León y Coahuila, donde se está eh, registrando un incendio forestal. Esto, est estos hechos acaban de ser eh, reportados a la altura de Puerto Cedral, en, eh, entre, te repito, en el límite entre los, entre los estados de Coahuila y Nuevo León. Pero Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcial, muy lamentable, referente a lo que pasó a la joven que casi también la secuestran, ¿cuándo fue? ¿Ya mencionabas la fecha? Exactamente, esto fue ayer en la tarde, eh, fue eh, cuando trascendió esto, estos hechos en los cuales, te repito, si no es por la intervención de sus compañeros que también, se, bueno, algunos caminaban uh, ya uh, con dirección hacia la preparatoria y otros estaban descendiendo del camión urbano, esta jovencita hubiera sido secuestrada por esta pareja que, cuya mujer pues se vino con ella en el camión urbano desde la colonia Camino, eh, Tres Caminos. Perdón. ¿Se sabe algo acerca de la persona que también están buscando las autoridades y portaba cubrebocas o algo? Todavía no, la policía ministerial se mantiene, ya sabes, mantiene en el metismo todo este tipo de detalles, lo que sí se sabe es que era una persona también de aproximadamente unos 30, 35 años de edad, robusta, tez morena, traía cubrebocas, viajaban en un vehículo tipo versa en color guindo, que ya estaba, te repito, estacionado cerca de donde se detuvo este camión urbano y este sujeto de inmediato cuando la mujer le, le, le indica cuál jovencita era, pues la sujeta del brazo tratando de de subirla a este automóvil, pero la intervención de otros compañeros también pues evitó que esta joven fuera secuestrada. Esperemos haya cámara cerca del lugar donde también la joven se bajó del transporte para que las autoridades den más, obviamente, información respecto a esta investigación que ya están realizando. Marcial, muchas gracias por esta información. Hasta luego, Nayeli, muy buenos días. Mire, como ya lo decíamos, los hechos violentos hacia las mujeres no cesan en Nuevo León. Al corte del mes de abril se contabilizaron 48 muertes. Tan solo en ese mes la Fiscalía informó que 17 mujeres habían sido asesinadas. Los feminicidios en la entidad continúan registrándose pese al actuar de las autoridades. Tan solo en el mes de abril se reportaron 17. Este lunes, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez, dio a conocer que en los primeros cuatro meses del año se registraron 48 muertes violentas de mujeres. De esta cifra, 34 de ellas fueron feminicidios y 17 homicidios calificados. La funcionaria agregó que de los feminicidios registrados, 17 de ellos se reportaron tan solo en el mes de abril. Por otra parte… Núñez Espinosa agregó que desde el 2013 a la fecha, suman 342 carpetas de investigación sobre delitos contra la mujer. Señaló que 55 de ellas se encuentran en proceso de resolución, mientras que 45 más están en trámite. En tanto, de acuerdo con la fiscal, la desnormalización de la violencia y el trabajo de las activistas, hubiera un aumento en las denuncias y carpetas de investigación por los delitos contra la mujer. Este lunes 2 de mayo se sumaron dos feminicidios más, el de una mujer en el municipio de Cadereyta y otro más en Abasolo. Para CiberTV Noticias, Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y ante las desapariciones de mujeres y el incremento en la incidencia delictiva, el Congreso de Nuevo León demandó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género en 46 municipios donde aún no está vigente. De acuerdo con Norma Benítez de Movimiento Ciudadano, a inicios de este año, diversas instituciones y medios de comunicación comenzaron precisamente a advertir el preocupante aumento de violencia contra la mujer en diversos municipios, no incluidos... En la alerta por violencia de género, entre ellos, está el general Escobedo. Dicha tendencia, indicó la legisladora, se ha mantenido al alza de acuerdo con el semáforo delictivo publicado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde se pone al general Escobedo en rojo en rubros como violencia familiar, lesiones, violación y homicidios. Muy lamentable. Y ante las expectativas de saber sobre el caso de Devani, ha dado la excusa perfecta de un posible intento de hackeo de teléfonos celulares. Ayer inició un envío masivo de mensajes de texto que incluye una liga que supuestamente contiene filtraciones del expediente de la joven de 18 años hallada sin vida lamentablemente en la cisterna de un hotel de la carretera Nuevo Laredo y sobre la que se han vilarizado también innumerables pues, teorías Así mencionaba, urgente, filtran expediente del caso Devani. crean Devani Leaks y es que descarga con 300 también de información aquí, dice el mensaje entre otro texto que también mencionaba una liga que en realidad sería pues un intento de robo de información. La Fiscalía General de Justicia recomendó a la población no abrir la liga incluida en el mensaje, asegurando que es un método común de robo de información mediante algún programa pues malicioso. Se han recibido noticias de un mensaje que llega a los teléfonos celulares con la liga de una supuesta filtración del expediente de la ciudadana de Susana. El mensaje fraudulento que fue enviado desde múltiples números y en varias ocasiones a un mismo teléfono celular, siempre con el mismo texto y con una liga para la supuesta descarga con información filtrada de este caso que las autoridades no han logrado esclarecer. A continuación les presentamos este reporte de búsqueda. Se trata de las autoridades que buscan a una joven de 17 años quien desapareció el 2 de mayo este en el municipio de Monterrey. Se trata de Dulce Yamilet Coronado Bernal, quien fue vista por última vez en la colonia Indeco Naranjo. Como parte de su descripción, se informó que la joven tiene el cabello castaño y largo, además de tez morena y clara, ojos cafés oscuro y una altura de 1.60 metros. Cualquier información sobre el paradero de Dulce Yamilet Coronado Bernal, favor de comunicarse a los teléfonos 81 2020 11. Y continuamos con más. Ante una alta expectativa de visitantes desde el próximo sábado y hasta el 10 de mayo por el Día de las Madres a los panteones precisamente municipales, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey instaló un operativo de limpieza debido a que se prevé que la visita de hasta 80 mil personas a los cuatro panteones municipales como lo son la Estanzuela, San Jorge, Topo Chico y Valle Verde es que se inició el despliegue para tener mejores condiciones a los cementerios, informó así el secretario de Servicios Públicos, José Santos Valdés Salinas. Como parte de los trabajos de limpieza que se llevaron a cabo, destacan los del desyerbe precisamente, poda de árboles, retiro de ramas, basura y escombro, mantenimiento de luminarias, reconstrucción de bardas y plantación de flores. También se repararon y pintaron los cordones, marimbas y jardineras, se pintaron además las fachadas, las bardas, oficinas, osarios, bodegas, baños y arbotantes. Y se aplicó también una fumigación preventiva en contra de los mosquitos portadores del dengue, chingunguya y zika. Y faltando todavía mes y medio para la entrada del verano, sitios especializados y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron entre hoy y el día viernes temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados centígrados, mientras que el sábado se prevé 39 grados, ya no lo comentaba Yuli Castillo, y tanto pues domingo como lunes llegaría a 40 y 41 grados. Ayer la temperatura máxima fue de 34 grados. Las altas temperaturas son por una onda de calor que entra ayer y que afecta precisamente a la mayor parte del país. En el caso de Nuevo León, los calorones llegan en una crisis en el abasto de agua potable en el área metropolitana. Por el bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca que tienen sus peores niveles históricos con un 4.7 y un 11.9% respectivamente. Hasta ahora por la escasez del agua se están realizando recortes y reducciones en el servicio un día a la semana según la zona, pero esto también depende en qué zona se encuentren porque hay algunos que hasta duran hasta una semana. También la demanda actual de agua en la ciudad es de 14 mil litros por segundo que ya es alta respecto al consumo ideal fijado por agua y drenaje de Monterrey. Rey de 12 mil litros por segundo, pero cuando se presentan altas temperaturas como las pronosticadas para esta semana, pues el consumo suele dispararse hasta por arriba de los 16 mil litros por segundo y Durante el mes de abril, el territorio nacional registró una temperatura media de 23.4 grados centígrados, 1.1 grados por arriba del promedio, y es que de 22.3 grados centígrados, informó así el Servicio Meteorológico Nacional. De esta forma, abril de este año se ubicó en el segundo lugar como el abril más cálido del registro histórico que se tiene desde el año de 1953, imagínense Durante la sesión informativa, también 1541 del Comité Técnico de Operación de obras hidráulicas dio a conocer que el primero de enero, también hasta el primero de mayo de este año, cayeron 60.9 milímetros de lluvia en el país, lo que significa que hay un déficit de 15.2 mililitros o menos también del 20%. Y referente a todo este tema, vamos ahora con nuestra compañera Yuli Castillo con el pronóstico del tiempo.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 bien Pasamos a la información nacional. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó una agresión contra sus instalaciones esto en el municipio de Zultepec. Por medio de un comunicado detalló que el saldo fue de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal quienes se encuentran fuera de peligro. Elementos de la Fiscalía, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, realizan acciones operativas en la zona para resguardar otras instalaciones. Por medio de redes sociales, usuarios compartieron videos del momento donde se pueden apreciar bloqueos y se escuchan disparos. Personal adscrito a la novena zona naval a la Secretaría de Marina Armada de México, auxilió a ocho personas en inmediaciones de Progreso Yucatán. Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada en el Centro de Mando y Control de la novena zona naval por parte de la Cámara Pesquera de Progreso Yucatán, donde informaban el avistamiento de una embarcación aproximadamente 52 millas náuticas al noroeste de Progreso Yucatán. Por lo anterior y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar, se se ordenó inmediatamente el zarpe de una patrulla interceptora con personal naval a bordo al área donde se requería el apoyo. y el juzgado segundo de distrito con residencia en el estado de Tamaulipas sentenció a 18 integrantes de la organización criminal conocida como Los Zetas con condenas de 14 hasta 58 años de prisión por estar involucrados en el secuestro de inmigrantes en el municipio de San Fernando a los que los obligaban a ingresar a sus filas para enfrentar también a su entonces enemigo el cártel del Golfo de quien se separó en el año 2010 creando una narcoguerra que hasta la fecha sigue cobrando cientos de vidas. Se trata de los casos donde los migrantes eran interceptados por los Zetas cuando viajaban en autobuses de línea que iban rumbo a la frontera con los Estados Unidos. Los delitos son diversos y de acuerdo al comunicado a uno de ellos, identificado como Juan Pablo Cabrera Escalante, comandante Cacharpa, recibió una pena de 58 años, seis meses de prisión y 13.650 días multa por los ilícitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de cartul de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, tras darse a conocer las atrocidades en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2011, fueron detenidos bajo una orden de aprehensión para ser llevados ante el juez que hoy los condenó. Y los más de 2.000 migrantes de distintas nacionalidades que desde hace un año saturaron la Plaza de la República de la Ciudad de Reynosa con el fin de buscar también asilo político esto en Estados Unidos, pues fueron reubicados de manera pacífica en un albergue de reciente creación. El traslado se realizó con la participación del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, asociaciones religiosas, autoridades estatales y municipales. La plaza comenzó a saturarse desde enero del año 2019 tras el arribo de la llamada primera caravana que salió desde San Pedro Sul a Honduras empujada por gente que huía de la violencia y que se colocó frente a la frontera de Estados Unidos para solicitar a sus funcionarios el asilo político o tarjeta humanitaria. El tema de migración se agudizó tras la llegada de otros grupos de migrantes de Centroamérica y vino a rematar con el arribo de haitianos tras el golpe de estado que sufrió el país. Al darse la alerta sanitaria por COVID-19, los Estados Unidos cerraron las puertas, lo que trajo que la plaza se asignara por la espera. De acuerdo con la información emitida por el Instituto Nacional de Migración, la movilización se hizo desde ayer precisamente a las 10.40 de la noche y fue de manera pacífica. Los reubicados pertenecen a Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití, entre los que se incluyen niñas, niños y adolescentes. Y miren la siguiente historia, Fernando y Josefina decidieron casarse el pasado 29 de abril, esto en Tlaxcala, misma fecha en que hace 77 años contrajeron nupcias Adolfo Hitler y Eva Braun. Un día antes de que el Führer cometiera precisamente un suicidio en su búnker de Berlín, ante su inminente caída y la del llamado Tercer Reich. La noticia de este matrimonio no solo se hizo viral a través de las redes sociales, sino que además generó gran polémica, pues decidieron ambientarla con temática pues nazi de la Segunda Guerra Mundial, dividiendo a los usuarios de Internet entre quienes lo reprueban y quienes los apoyan. En el año 2016 también, el 29 de abril, se unieron por el civil en Ecatepec, donde viven actualmente. Para la ceremonia religiosa, el arribo de los novios al altar también fue peculiar, pues llegaron a bordo de un bochito con camuflaje y adornos con simbología nazi, donde pues ya estamos observando la pantalla. La celebración también hubo asistentes con uniforme alemán, hay que destacarlo. Sol de, de México presentó. Y bueno, siendo las 10 de la mañana con 31 minutos, vamos a dar lectura a toda la gente que nos está escribiendo, que quiere mensajes, saludos en esta transmisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey. Como lo es, Guarra, mire, hola, buen día, saludos a todo el equipo de Ciber TV, muchas gracias, saludos también para ti. Polo Villarreal, buenos días a Ciber TV, que solamente nosotros los conductores nos vemos, pero hay un gran equipo detrás de cámaras a los cuales les agradecemos allá en cabina. Celso Perales, good morning, también para ti Celso. Omar Verástegui, buenos días por las morning, ay bueno, muy coloquial él. Santiago Fernández dice ni mensajes ni videos nunca abran nada de esto porque son virus es muy cierto Santiago lo que estás mencionando tengan mucho cuidado con la información que les llega háganos saber también cualquier reporte referente a esto y a más Lidia Alejandra García muy buenos días y Adriana también verás seguí buen día para ti y para toda la gente que nos está sintonizando vamos a una pausa comercial ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así?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 Bien, volvemos y es hora de hablar precisamente de los espectáculos, para eso nuestro compañero Poncho Pérez ya se encuentra listo del otro lado del estudio.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 información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este martes a defender el acceso al aborto tras la filtración de un documento de la Corte Suprema que indica el fin inminente de este derecho, visto como una libertad básica por decenas de millones de estadounidenses. Si el máximo tribunal confirmara esta decisión, anularía el fallo en el caso de Roe versus Webb del año de 1973 que consagró el derecho del aborto a nivel nacional. Las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo que darían en manos de las legislaturas estatales y se espera que la mitad de los estados promulguen prohibiciones o nuevas restricciones. Para muchas mujeres, el posible final del derecho al aborto en partes de Estados Unidos plantea la posibilidad de verse obligadas a viajar cientos de kilómetros para acceder al procedimiento o dar a luz en circunstancias. Los republicanos vienen presionando fuertemente desde hace años para anular este hecho, algo que parece inevitable después del nombramiento de tres jueces conservadores bajo el expresidente de Donald Trump, que se hizo obviamente virar a la derecha la composición de la Suprema Corte. Las autoridades de Pekín, la capital china, han informado este miércoles del cierre de decenas de estaciones del metro y la suspensión del servicio de autobuses de la ciudad debido al aumento del brote del coronavirus registrado en la zona. Si bien se han confirmado 51 casos nuevos en el último día, un número relativamente bajo, teniendo en cuenta que se han realizado unos 20 millones de test. Muchas de las rutas de transporte se encuentran cerradas en un intento por limitar los desplazamientos y evitar mayores Contagios. Las autoridades esperan así eludir el destino de Shanghái, que ha tenido que confinar a su población durante más de un mes para bloquear la propagación del virus. En total, según los operadores, Pekín ha cerrado más de 40 estaciones, cerca de un Y ha cerrado también 158 líneas de autobuses, la mayoría de ellas en el distrito de Chaoyang, donde se han registrado más contagios. Mire, Corea del Norte lanzó este miércoles un misil balístico, anunció el ejército surcoreano apenas una semana después de que su líder Kim Jong, un, pues, precisamente abogara con ampliar y reforzar un arsenal nuclear del aislado país comunista. Desde comienzos del año ya se han realizado 14 ensayos armamentísticos que han incluido el primer disparo de un misil balístico intercontinental desde el año 2017. El misil voló 470 kilómetros y alcanzó una altitud máxima de 780 kilómetros, así lo indicó este órgano militar, denunciando que era una fragante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El ministro japonés de Defensa confirmó el lanzamiento y la trayectoria y denunció además que los repetidos lanzamientos de misiles balísticos amenazan la paz y la seguridad de la nación, la región y la comunidad internacional. Vamos a esto, la población infantil de Japón ha disminuido hasta un nuevo mínimo, según datos publicados este miércoles por el gobierno. Una tendencia que atestigua el envejecimiento demográfico nipón y plantea un panorama sombrío para el sistema público de pensiones. El número de personas menores de 15 años residentes en Japón al primero de abril de este año, cuando empezó su año fiscal, era de 14 millones 14.065.250.000 menos que un año antes y la menor cifra desde que estos datos empezaron a registrarse en el año de 1950. Según un informe del Ministerio del Interior publicado esto en la víspera del Día del Niño, el número de niños era en dicha fecha de 7.51 millones, mientras que el de niñas se situaba en 7.15 millones. La proporción infantil con respecto a la población total también cayó a un mínimo histórico del 11.7%, una décima por debajo que un año antes y su cuadragésimo también primer año consecutivo de descenso. Japón tiene la proporción más baja de niñas y niños entre los 35 países del mundo. Bien, vamos a cambiar de información totalmente. Ahora vamos con nuestra compañera Carlo Mosigo, que nos tiene lo último en tendencias. Hola Carlita, ¿qué tal? Adelante con la información, buen día. Hola Nayeli, muy buenos días, ya es mitad de semana gusto. ya casi poco a poquito se va sintiendo el fin de semana y es por eso que le traigo unos videos muy peculiares, muy divertidos, que nos van, nos van a sacar una muy buena risa. Vamos a iniciar, bueno, este no tanto, esto es algo curioso, déjenme le platico, que unos eh, pescadores en Colombia encontraron a un perro en la mitad de un río. No saben ellos cómo llegó, qué pasó. Lo que hicieron fue rescatarlo, pero si te imaginas, un perrito en medio de, de la nada, simplemente en el río, y pues fue algo que sorprendió en las redes sociales. Vamos a ver el video. A un perrito ahí en la mitad del río. Botado, botado. Eche perrito. ¿Lo llevamos o qué?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 Y siguiendo con el tema de animalitos, de perritos, pues ahora vamos a hablar de un gatito que se hizo viral en TikTok porque le dicen el michi pianista. Así es, el gatito empieza a tocar con sus patitas el piano de su dueño, de su de, del niño y pues su melodía no suena tan descabellada y por esa razón es una sensación en TikTok. Y ya por último les traigo otro video que a más de uno nos hizo, nos hizo el corazoncito así, y sobre todo al papá de una niña en la Ciudad México, en la Ciudad de México, que durante un show se imagina, están los payasos y todo, estaban concursando, la niña y otro niño, y se acabaron los premios. Ya no había más premios y lo que conmovió a todas las personas en las redes sociales y sobre todo al papá es que la niña decidió cederle su regalo a este pequeño. Papá llora al ver que su hija tiene un gran corazón. Primer lugar, ¡Oh! pasamos otro premio, una varita luminosa. Eh, Alexa, tú tienes que ser de buen corazón, él eh, no tiene premios y todos. ¡Ay! Te quiero decir algo, que lo que acabas de hacer, toda la gente que está aquí se le queda guardada en el corazón, es mejor compartir. Y Nayeli, esos son algunos de los videos virales de este miércoles, pero me han dicho que hay otro video muy bueno que nos tienes que comentar. Ay, Carla. la verdad me hiciste llorar, qué bárbara, con este último video, primeramente. <risa> y es que los que somos papás, al ver esto, obviamente, pues nos deja como el corazón, obviamente, estrujado al saber que nuestros hijos realmente han aprendido algo bueno en la vida. Y ser buenos seres humanos es nuestro plano, obviamente. Pero sí, como mencionas, vamos a ver el siguiente video, se trata sobre un lobo marino. Esto es ubicado pues, en una playa donde se observa a este ejemplar saliendo precisamente del mar, viene subiendo también por unas escaleras de piedra, ahí poco a poco subiendo para llegar a donde crees a entrar precisamente a lo que es un hotel que también está cerca de un restaurante y entrar a una alberca. Imagínense estar en un restaurante, usted viendo el panorama y ver precisamente este video, esta escena en la que entra este lobo marino a nadar, a darse el chapuzón a la alberca y ahí se puede ver que hay gente en los camastros, como están observando, cómo este ejemplar, pues quiere obviamente tomar el agüita dulce de la alberca, quiere salirse del agüita salada, ¿qué tal? Ahí salió, como si fuera zoológico también, eh, a ir precisamente al camastro, dice, quítate que ahí te voy, yo también me quiero acostar, mi toalla, esta es mía, le dice el turista, enojado también, pero es que realmente hay que entender, Carla nosotros estamos invadiendo los espacios de las playas, estos hábitats que son pues obviamente de estos animalitos, ¿no? Así es y no hace nada, Digo, yo creo que si fuera un animal que fuera peligroso, claro que cada uno tiene su instinto, pero no hacía nada, lo único que quería era tomar el sol y el señor ahí le arrebata la toalla y se enoja, pero pues bueno, no cabe duda que este video se volvió viral y es muy gracioso. Claro que sí, Carla. Pues muchas gracias por la información y los videos. ¿Quieres dejar tus redes? Claro que sí, que me busquen como Carlos Mosigo en todas las redes sociales. Yo estoy presente en todos lados y que si quieren mandarme un video que, que ellos hayan grabado o que hayan visto en otras redes, no lo manden aquí a Ciber TV Noticias o a mi cuenta personal y lo vamos a compartir en la sección de tendencias. Perfecto, muchas gracias, Carla. Buen día. Buen día. Y en reconocimiento a los denominados Héroes de Azul, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero por su noble labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la excesión de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales. Escuchemos reconocimiento a los denominados Héroes de Azul, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero por su noble labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales. Este día surgió a raíz del fallecimiento de cinco bomberos ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en incendio forestal en Australia y sirve para rendir homenaje a los hombres y mujeres que garantizan la protección y seguridad de de sus comunidades y el medio ambiente. Tradicionalmente se conoce que la labor de los bomberos es la de combatir incendios en edificaciones, infraestructuras físicas y zonas forestales. Pero su labor no se centra solamente en esa actividad de alto riesgo. Las actividades desempeñadas varían de acuerdo a su formación profesional y se requiere de una capacitación previa en diferentes áreas de conocimiento y un riguroso entrenamiento físico para cada una de ellas. Para CiberTV, Ceci Velis. Enhorabuena, también nosotros le queremos mandar un fuerte abrazo y las felicitaciones a todo el cuerpo de bomberos de Nuevo León y también en especial a Alejandro Zúñiga, quien es director de operaciones de bomberos de Nuevo León, que precisamente el día de ayer nos rindió también una entrevista. Y nosotros vamos a cambiar de información, ahora vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Buen día, adelante con la información. ¿Qué tal Ayeli? Gusto saludarte, muy buenos días para ti también y para toda la gente. Vámonos con la información de los deportes porque, bueno, pues está calientita la Champions League, se están disputando los partidos de semifinales y el del día de ayer fue un duelazo, parecía que el equipo del Villarreal daba la sorpresa porque iba ganando el partido, iba 2 por 0, pero el Liverpool sabemos que es uno de los mejores equipos de los últimos años a nivel internacional, no se dio por vencido y después de ir perdiendo 2 por 0, le dio la vuelta al Villarreal allá en España para ganar 3 a 2, Liverpool se convierte en uno de los equipos con más finales, con más presencias en la última instancia de la Champions, los Reds se meten a su décima instancia definitiva de la Liga de Campeones de Europa y deja la cantidad de finalistas en 42 en total, si Villarreal hubiera llegado hubieran sido 43 pero pues se quedaron cerca la gente triste pero también satisfecha con el desempeño de su equipo al perder en casa 3 por 2 ante el Liverpool y hoy hay encuentro también el día de hoy se juega el partido de semifinal el otro ya el Liverpool espera rival saldrá del duelo de esta tarde entre el Real Madrid y el Manchester City Partidazo sin duda alguna. El City está ganando en el marcador global. Real Madrid necesita solamente un gol para empatar el global y forzar a tiempos extra y penales. Pero con dos anotaciones, los merengues estarían avanzando a la final. Una final más buscando la décima cuarta Copa de Campeones de Europa para el Real Madrid. Y bueno, pues de la Champions nos vamos. A nuestra Champions, la Conca Champions, en donde el conjunto de los Pumas hoy buscará seguir con la paternidad de México de la Liga MX sobre la MLS y es que se están enfrentando el, el equipo de Pumas campeón del el fútbol mexicano. Contra el de la MLS, como lo es el Seattle Saunders. El partido es esta noche, donde pues uno de los jugadores importantes que tiene este equipo, el uruguayo, Nico Lodeiro, habla sobre el rival que representa Pumas, una escuadra que en la Liga MX pues no ha tenido una regularidad importante, pero ya está en la final de la Conca Champions. El ganador estaría representando a la Conca en el próximo Mundial de Clubes. Sabemos la importancia del equipo, del del equipo que nos vamos a enfrentar, sabemos la importancia del torneo que vamos a jugar, la importancia de, de lo que nos vamos a jugar, puede ser algo histórico y eso lo tenemos claro. Pero no tenemos que cambiar nuestra mentalidad de, de juego, no tenemos que cambiar nada, no hay tiempo para cambiar y lo que nos trajo acá es, es el juego que, que, que nos gusta tener la pelota, es el mismo juego que nos gusta presionar, todas esas cosas que que venimos haciendo a lo largo, no solo de, de este año, sino a lo largo de los años, que nos ha llevado a, a pelear por grandes cosas, tenemos que repetir. Ahí las palabras del jugador del Seattle Saunders, Nicolodeiro, uruguayo. Y bueno, pues también vámonos con información de lo que sucede con la Liga Femenil. Y es que el día de ayer pues quedó definidos los horarios en, en que se jugarán los partidos de cuartos de final. Las rayadas estarán enfrentando a Tijuana el viernes. El partido será a las 21 horas en el partido de ida. Y la vuelta será el lunes. 9 a las 21 horas ya en la cancha del Gigante de Acero. Chivas, que terminó en segundo lugar de la clasificación general, estará recibiendo a Pumas el partido de vuelta eh, también el lunes a las 19 horas. La ida será... El próximo viernes a las 6 de la tarde, Tigres estarán jugando como visitantes en la ida el jueves 5 a las 17 horas y la vuelta en la cancha del Estadio Universitario el domingo a las 21 horas, mientras que el América Pachuca la ida será el jueves, la vuelta el domingo a las 19 y al mediodía del domingo el encuentro entre América y Pachuca, cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y bueno, vámonos con información del fútbol varonil porque los rayados del Monterrey siguen trabajando con iras al partido que tendrán el próximo sábado ante el conjunto del San Luis, donde se espera que haya una gran presencia de aficionados rayados porque se abalanzaron por los boletos que estaban al 2 por 1 y que los abonados entrarán gratis, unas largas filas las que se vieron y lo importante es que Rayados ya recuperó por lo menos a Rodolfo Pizarro que estaba lesionado y así se empiezan a sumar los jugadores lesionados. ¿Qué fue lo que dijo Estefan Medina? Escuchemos al lateral derecho del Monterrey. Eh, yo me acuerdo que fuimos campeones en el 2019 entrando de octavos y, y eso te da las mismas posibilidades. Entonces, es, por supuesto que la exigencia que hay en el club es, es estar en los primeros lugares y, y tenemos equipo para, para haber quedado mucho más arriba, eso lo sabemos todos, pero también es confiar en lo que somos como equipo, en esa capacidad que tenemos y que podemos eh, pelearle a, a cualquiera de los que están arriba. Eh, van a ser partidos eh, muy interesantes y simplemente es concentrarnos en en lo que podemos hacer nosotros, eh, en nuestras capacidades, confiar en lo que somos y que ojalá eh, sea un cierre de semestre maravilloso para todos. Y aquí está lo que les decía, las largas filas que se hicieron presentes el día de ayer en el Gigante de Acero, los aficionados acudieron en gran cantidad para adquirir esos boletos que están disponibles, vean la fila, llegaba hasta la avenida Pablo Olivas y todavía le daba la vuelta para adquirir los boletos de 2 por 1 que esa promoción es solamente en la parte de arriba, en la eh, admisión general, pero la gente está acudiendo de buena forma, los boletos están todavía dentro de los precios algo accesibles y pues los abonados entrarán gratis para este partido. Y vámonos con lo que sucede con el equipo de Tigres, los felinos ayer reportaron a los entrenamientos después de haber recibido par de días de descanso, también recuperan por ahí algunos elementos, otros más están lesionados, Tigres que está esperando rival, pero por, por lo pronto ya están entrenando. Y la mala noticia es lo de Florian, que está en duda para los cuartos de final, y es que Florian Tubá, el francés, presentó una lesión, según informó Tigres en un comunicado. Nuestro jugador Florian Tubá presenta una ruptura fibrilar grado 1 en la cara posterior del muslo izquierdo. Su reincorporación al equipo queda sujeta a evolución. Así que, bueno, pues, eh, esperando que se pueda recuperar y que esté para los cuartos de final, aunque suena complicado. Y ya para despedir, déjeme le menciono que Ricardo el Tuca Ferretti, pues, se puso fin a una etapa complicada como técnico de los Bravos, después de haber tocado el cielo y la gloria con Tigres en multi oportunidades, multicampeón con los felinos. Vean, esta imagen habla por sí sola. Tuca Ferretti, cabizbajo, triste, enojado, desolado, porque con Bravos no le fue nada bien y sumó así su primer descenso en su carrera ya pa prácticamente para terminar su era como entrenador. De esta manera el Tuca no pudo llevar a Bravos a un mejor lugar. Cinco triunfos en más de 35 partidos dirigiendo el conjunto fronterizo. Así las cosas Nayeli, tu Tuca de oro. Yo sé que lo quieres a, al Tuca por lo que le dio a tus tigres pero pues le fue mal después de salir de los felinos. Pues muy mal entonces esperemos, le deseamos toda la suerte del mundo para que vuelva esa buena suerte se me hace que la buena suerte eran los tigres Rafa. sabes una cosa, va, parece ser que va a tomar un año sabático bien merecido porque no ha dejado de trabajar el Tuca desde que se eh, puso como entrenador no ha dejado de dirigir una sola temporada ya le toca descansar al buen Ricardo Ferrer bueno, ya lo veremos. Muchas gracias, Rafa, por esta información. Gracias, buenos días. Buen día. Y bueno, a través de nuestras redes sociales nos hicieron llegar los siguientes videos que le vamos a pasar a continuación. Se trata de un oso que fue visto esto en San Pedro estos días y ya lo grabaron ahí también residentes en las colonias aledañas del municipio de San Pedro. Y es precisamente este oso que fue visto en vista montaña y ya pues están tomándolo precisamente. Es un ejemplar muy grande, como se puede observar, es adulto y está totalmente pues abajo de una sombra de un árbol, también resguardándose entre los arbustos, cabe destacar que la región de aquí de Nuevo León pues pertenece obviamente a una sierra en la que obviamente es el lugar donde habitan estos osos, ya viene la temporada en la que van a bajar a buscar agua y también en alimento entonces hay que estar también pendientes de estos reportes, de igual manera nos están reportando este siguiente video pertenece a un jabalí, esto en la, es en las calles precisamente de la zona sur del municipio de Monterrey, ¿cómo pues el vehículo lo toma y va el ejemplar caminando entre las calles prácticamente como si fuera un perrito, caminando y cruzando y él simplemente ahí va, este, cruzando la calle, esto en la zona sur de la ciudad de Monterrey. Si nos quiere hacer llegar cualquier tipo de reportes, nosotros le vamos a pasar a siguiente eh, aplicaciones precisamente para que usted siga también en sintonía de nosotros y el contacto directo lo puede hacer en el portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook estamos como CiberTV, TV, Twitter nos encuentra como CiberTV TV Noticia 1, en Instagram, guión bajo Ciber TV y en TikTok, arroba Cyber TV Noticias. Nuestro WhatsApp viene a continuación, ahí nos puede hacer llegar las fotografías, videos, audios, imágenes, 81-23-52-2202, Nosotros nos despedimos, no sin antes decirle que nos vemos más tarde a las 12 del mediodía, con esta imagen nos despedimos Precisamente la Avenida Constitución, a la altura del puente Cuauhtémoc, eso en el centro de la ciudad de Monterrey. Que pase buen día.